Buenas, como siempre aquí en el toque de mediodía trayendo todas las informaciones importantes de nuestro portal Telenor Y todo lo que está pasando en nuestras redes sociales Las redes sociales están sumamente calientes y nos ayudarán a que nosotros nos estemos eh, informados de todo lo que está uh, aconteciendo en, nuestra, en nuestro país. Y más ahora con el tema que todo el mundo está comentando, que es el, eh, el allanamiento que se le hizo a César el Abusador y todo lo que implica esta red de narcotráfico que supuestamente lleva ya más de 20 años. Y bueno, y empezamos con esa información para que la persona sepa un poco sobre esta red. Eh, todo lo que las autoridades tienen a César Emilio Peralta como el abusador, el más buscado ahora mismo, está prófugo, que operaba junto a otras ocho personas, ciudadanos dominicanos, una red de narcotráfico que había enviado toneladas de cocaína eh, a países de Europa y a, también de Estados Unidos. La Oficina de Territorio Activo Extranjero, OFC, y el Departamento de, de Estados Unidos señaló que César Emilio Peralta y la Organización Peralta de Tráfico de Drogas, Peralta, DOP, como narcotraficantes extranjeros importantes de la comunidad Con la ley de designación de narcotráfico en el extranjero Ley Kip, que la gente puede entender esa ley Kip Puede buscar un poquito más Bueno, tenemos una exclusiva Antes de poner un video que, tengo, que vamos a finalizar con ese video Sobre ese tema Vamos a poner que aquí en San Francisco Macorís En esta mañana, hoy hubo un allanamiento Y apresaron otra persona que pertenece también a la red de César el Abusador. Y, y estamos hablando de la persona. Vamos a ver la imagen nos la pone en producción. Estamos hablando de la persona Baltasar Mena. Fue apresado eh, uno de los cinco cabecillas de la red narcotráfico de César Emilio Peralta, también conocido como César el Abusador. El arrestado fue Baltasar Mena. Se produjo mediante una orden judicial durante un allanamiento practicado por agentes de, dirección de la dirección de control de drogas. En un apartamento de residencia del municipio de San Francisco de Macorís En la provincia de Duarte Ocupándosele también Diversas armas eh, Dispositivos de calibre Sumamente peligrosas Y algunos documentos Todo eso acabó casi casi ahora eh, De pasar, eh, lo pueden ver en otro portal Un poquito más amplio La persona que fue, eh, que fue apresada Repetimos el nombre, se llama Baltasar Mesa Baltazar Mesa, que pertenece Supuestamente a la red de César el abusador Y que parece ser vivía aquí en San Francisco Macorís, estaba en uno de los residenciales, Nef Neftalí, eh, dice aquí Neftalí, no dice cuál de los Neftalí, eh, eh, puede ser posible que sea el 3. Vamos, eh, muchas personas en las redes sociales están comentando, y una de las cosas que más comentaron fue un video que se, que se hizo de una persona que vende ropa cara, parece ser que César Abusador tenía una influencia en las demás personas en las discotecas, de cómo se vestía. Y las personas los veían y iban y compraban la ropa que se ponía César el abusador. Vamos a ver un video donde sale, en el dodo, eh, que fue el doctor Nastra que le hizo una entrevista a este coño este de boutique, donde dice la influencia que tenía César el abusador con las demás personas en la ropa cara. Vamos a ver el video. Bueno, eso es todo lo que está sucediendo sobre este caso que en el país está eh, dando de qué hablar.